El coronel retirado de la Policía Nacional de Apellido Sánchez denunció este lunes que desaprensivos penetraron a su vivienda ubicada en la avenida Fran Grullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Le robaron varias baterías y herramientas de trabajo. Eh, penetraron en hora de la noche, de la madrugada posiblemente y desarraron el cristal de la puerta del chofer. La abrieron la puerta, la abrieron el bonete y se llevaron la batería nueva. De atrás tenía un saco con muchos hierros, eh, herramientas de trabajar mecánica Y, o sea, que como yo tengo equipo de bombas, tengo que andar con todos los hierros eh, Llevaron el gato también, llave rueda, un colín, inclusive, de trabajar, <ríe> todo El sereno del lado lo vio, no hay dice que, que él vio uno por el sábado No es a lo que ascienda, lo que a mí me duele Sino el abuso de penetrar en una propiedad privada. Asegura que hace falta mayor patrullaje policial en la zona. Yo nunca lo he visto de noche. pasar por ahí, no que no haya. Pues yo, de este día pasan, a veces a las 10 de la noche. Pero después de ir para allá, yo no veo nunca una patrulla. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.